Eh, quiero contarle a nuestro público que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con esto. Yo desconozco, voy a buscarlo porque por acá nos ponen todo el detalle, ¿no? ¿En qué hoja, Marcela? Hoja. Eh, a ver, Agustina, me ayudas. Sí, claro. Yo acá están los nombres. Bueno, han preparado, esto lo ha preparado la producción que siempre nos critica, que siempre, sí. este, bueno, da su puntaje. Exacto. Hoy le toca a ellos. Sobre este, todo Fernando Díaz. Sí. sí eres muy. Bueno, pero creo que no aportó nada, me parece, me parece. Eh, dice que todos han aportado del otro lado, pero esto es justamente del equipo de producción. No, los camarógrafos ustedes, los camarógrafos ustedes. Tienen algo que no. Se despegan ustedes. De se despega. El lunes lo hacen ustedes no. o el martes. El martes, correcto. Sí. Bien, bueno. Sustos que dan gustos. Así se llama. Viene con, <risa> viene con rima. Viene con rima. Nosotros desconocemos lo de que es trata, Vamos a ver. Mano, mano. Quiero decirles que esto lo tenía yo para el lunes Me acaban de arruinar este parte de lo que había pensado para el lunes Y le agradezco a Karina Fara que me había mandado este video Dije Karina no se lo mandes a nadie porque me parece una genialidad Yo hubiese cerrado con esto ¿Por qué te da tanta risa, Tano? A mí no me pareció tan bueno Una de más, por favor, a mí me encanta no. Me encanta porque La cara Puede ser una de más, puede ser una de más Me, deja, me causa mucha gracia Basta, Tano, me encanta, en No, no. <risa> ah, te reíste, viste? Está bien. Bueno, 7.30. No te olvides que en otro lado está, te van a ponchar cada vez que sonrías porque quieren ganar el recreo. Bueno, arrancaron bien, le ¿eh? digo a los chicos de la producción. Sí. Yo lo hubiese dejado para el último. A este. A ver, eh, el título ya es reiterativo. Sí, ya sí. es reiterativo. Puede fallar. Así han titulado este segundo recreo. A ver. Se despidió. Decidió batirse en duelo con el mar <risa> y recorrer el mundo en su velero y navegar. Vamos que lo salvan, chicos. Navegar okay. y se marchó. <risa> se despidió. Lo que pasa es que esto es repetido, ¿o no, Sebastián? En duelo claro. Sí. Ya lo hemos visto. Es que ah, ya Sí. ¿Sabes sí. cuál? En el recreo 56 de no. Clarita. Ah, bien, bien. Puede, puede ser, yo la verdad no lo recuerdo. Me gusta igual el intento final de rescatarlo, ¿no? ¿Por qué lo no suben tan rápido igual al principio? Sí, también. Igual cuánto vale un aire acondicionado hoy, chicos? Nada. 200 mil pesos. <risa> Igual qué raro que, que lo suban así, no directamente por la escalera, ¿no? También teniendo la será bueno. muy pesado. Sí, pero viste por ahí es, es más fácil así. Yo ya detecto aquí una cuestión de orden, desde mi punto de vista, eso lo dejo eh, a merced de ustedes. Tercer recreo, adorno defectuoso. A ¿De qué ver será? de qué se trata, veremos. No, no, no, no. Ahora, pero no entiendo dónde está el cable, chicos. ¿Te gustó, Sebastián? No, bueno. ¿Te no. gustó, Agustina? Eh, sí, eh, he visto mejores. Sí, sí. Claro, pero ¿qué es lo que La Capaz que tiene un transmisor o algo así. ¿Es inalámbrico? ¿Cómo claro. es? A un cable que va por abajo, no veo cuando lo levanta Y tenga cable ¿A dónde? Yo no alcanzo a ver el cable, chicos Claro Pero no, pero si es blanco el cable Pero al principio se ve ¿Vos negro está armado todo esto? Esto está armado, chicos Me da, me da risa Mirá, al, eh, mirá, ahí, ahora, mirá ahora Me gusta Agustina que te pongas Mira, es negro Claro, pero es negro y es ahora negro. de abajo es blanco. Pero es una larga es que abajo de la nieve. Y, qué, lo, y ahora vos se ve blanco, esto está armado. ¿Vos pondrías una zapatilla abajo de la nieve? No, no. Sí. Sí, claro. Sí, es muy enroscado, bueno, es está armado está esto. Pero, me, pero a Sebastián le gustó, esperemos en el puntaje final. Eh, caída por dos, esto posiblemente me guste. ¿Mm? Bonus track que ha preparado nuestra producción. A ver. a ver. Y si, sí? fuerte, fuerte. este soy yo Antes de que todo se fuera al carajo Seúl, vengase si ya para atrás Seúl, voltea Y si, <risa> sí? fuerte, fuerte. este soy yo Antes de que todo se fuera al carajo Seúl, vengase si ya para atrás Seúl, se metió en la rueda Chicos ahí está el detalle que me, que me puede llegar a resultar interesante Y, si? y este cuando soy. se tira el perro Que se Antes baja porque ve otro perro se fuera el Y él mete Venga, la patita en la rueda Claro Bueno eh... Eh, no, no, no Está bien Agustina Yo creo que hay claramente una cuestión de orden Pero bueno Acaba, Acaban de inventar uno más Porque no está acá porque saben que, saben que vienen, vienen flojos. Y dice hay uno más. Bueno, está bien. Si ustedes son los que mandan, ¿qué vamos a decir? Esto es trampa, chicos. No Te puede dar tanta risa, Tano, y vos no puedes. Se va. Sí, no, este me parece una genialidad. Me olvido de todo lo demás y para mí está probado. ¿Por qué la música? Gracias, Gracias. Ya con ese video para mí ganaron. Sí. Darío participó del. No sé, pero. Hay una cuestión de orden que revirtieron ahí sobre sí, el sí, final. Sí. ¿eh? ¿Qué querés decir? Me encanta ese nido <risa> Bueno, eh, Sebastián. Yo. Les daría la chance, les daría una revancha en el recreo el lunes. ¿Van a tener? Va a... Les daría revancha a en el tener. recreo el lunes porque... Sí, ahí, estuvo ahí, rajuñando. Bautista, Yo igual. Me igual. Que, sí, no, salvo el primero, no, no me gustó no, para bien, nada. Bien, no, bien. para mí está desaprobado. Es más, Roddy hace mejores recreos, con ah, eso ah, les digo ah, todo. ¿Para tanto? Sí, bueno. El eh... tema es que no podemos congelar en los mensajes que manda la gente porque los filtra claro, la producción. Claro, pero me gustaría igual, si son muchos, Eva, este, vamos a ver. Decimos también a nuestro público y al final vamos a decir <risa> si Y el que está eligió Fernando no. Díaz me pareció horrible, eso también quiero decirlo. ¿Cuál eligió Fernando? ¿El perrito? El segundo. Ah, el segundo. El segundo, sí, más sí. flojo, sí, claramente. Bueno, que es nuestro director de cámaras para que la gente entienda.